Siempre quiero más, solo pienso en gastar y después quiero más. Bebo una, fumo otro y después quiero más. Siempre me parece poco porque quiero más. Quiero más, hacerlo llover Es lo que quiero que a nadie le falte de comer Con los míos siempre flex y no eres de mi game. Lejos de mi lado, bro, si me vas a joder Me declara enfocado en nunca perder De estar broke, de eso ya me casé No sé todo, el eso ya lo pasé Antes lo hice mal, pero es que ni lo pensé Ahora quiero alcanzar Y después quiero más, me voy una fumo, otro y después quiero más. Siempre me parece poco porque quiero más, porque quiero más, siempre quiero más. Solo pienso en gastar y después quiero más. Me voy una fumo, otro y después quiero más. Siempre me parece poco